Amigos, amigas craneanas y craneanos, somos La Maligna y Pipo, baterista y guitarrero de Cranian, Canyon en español. Hoy vamos a reseñar cómo hicimos la canción de Endless Rider. Bueno, pues yo recuerdo en una junta, creo que Leo dijo: ¿Por qué no hacemos una canción de bikers? Ah, sí, lo hice. Entonces yo dije, oh, está interesante Sobre un riff de Toño, muy interesante Yo dije, voy a hablar de Bikers Como tengo amigos Bikers, ya sé cómo es su bondita Entonces yo dije, vamos a hacerlo en inglés No me gusta tanto escribir en inglés porque pues, estamos en México Pero dije, se va a prestar en inglés Y así empecé a hacer la letra y la melodía de voz Sobre las líneas de guitarra de Toño Que ahorita lo va a decir Cómo él hizo sus líneas de guitarra, Mr. Tony the evil boy, pues igual así pensando, <risa> bueno, de una medida que ya traía yo ya hace tiempo y pues se me hizo hacer, eh, o sea, presente pensando en, en el rollo de las motos y de la velocidad y de lo dinámico que es andar en, en un vehículo de dos ruedas, right. pues empecé a buscar algo que se relacionara y pues ya salió el ripsito, ¿no? que es este. <risa> Y pues de ahí, después del de todo al show. <risa> pues de, ahí, de, ahí, de ahí salió la idea y pues además fuimos dándole forma con ciertas armonías, con ciertas figurillas y pues ya, así de fácil, así de sencillo. Así fue la canción. Y luego Carro le metió así una onda, así como un, una línea de bajo al medio. Que ah, sí, se bajo ese muy está bonito. Muy, padre. muy bonito. Y la, el ritmo es así como cuando vas en la carretera. Ajá. Así no vas tan rápido, vas disfrutando el panorama. En tu Harley Davidson, así con Cornuti, así. <risa> Entonces así se nos ocurrió Endless Rider ¿Alguna algo que quiera agregar de Evil Boy? Pues nada más que, este, pues que nos sigan Así es En las redes sociales váyanse a, a Cranium, www .cranium .com .mx, te www.cranium.com.mx Se pueden suscribir a la página y de ahí se pueden también este, Darnos, de, darnos este, su, su su... like Su like en, su en todas las redes Su Si <risa> <risa> <risa> sí, nos dan like en todas nuestras su. redes sociales y, y pues ya, nada más eso, que nos sigan apoyando por favor y pues ahí estamos Ahí estamos. Si no es por el momento. Adiós.